Ya lo ha anunciado porque ya está en contacto con nosotros Jorge Gestoso, periodista internacional, uruguayo con muchísima experiencia a nivel internacional y además, por supuesto, con una trayectoria que es reconocida en Latinoamérica entera. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días y de inmediato la felicitación y el agradecimiento por sumarte a la familia Viayala. Muchas gracias, Milton, Es un realmente honor para mí poder estar participando con ustedes y con todo el pueblo boliviano. Coméntanos un poco cuál va a ser la hermenéutica de tu participación para que la gente ya esté atenta a los horarios, la emisión, el tipo de eh, información que vamos a ir manejando, por favor. Una vez a la semana vamos a estar haciendo un programa de entrevistas en profundidad con protagonistas no solamente de Bolivia, sino del mundo entero, para poner en perspectiva la realidad de estos tiempos que nos toca vivir. Y al mismo tiempo, a lo largo de la semana, hacer participaciones como esta, es decir, en los noticieros del canal, para poder hacer un aporte, quizás con una perspectiva diferente que cuando uno está dentro de su propio país. Claro que sí, es fundamental poderle reflejar a la gente con hechos y con pruebas lo que está ocurriendo a nivel internacional. Antes de abordar algún tema que también quiero hacerlo en este contacto, Jorge, un poco, por favor, de tu trayectoria para que la gente también te conozca. Bueno, llevo más de 30 años en el periodismo y televisión, los primeros 15 como el presentador principal de CNN en español, luego lancé mi propia... Eh, una compañía productora que se llama Gestoso Televisión News y empecé a dar los servicios fundamentalmente a canales alternativos, a los canales que son hegemónicos, tales como el Sur, y he tenido un gran placer en poder balanceada, ecuánime, y finalmente la contaminación que uno realmente encuentra en los de este mundo. Bueno, qué interesante. Entonces, ya saben, a partir de ahora, Jorge Questoso es parte de la familia de Aviala y va a estar reflejando estos temas coyunturales a nivel internacional para los bolivianos. Jorge, quiero arrancar esta participación tuya ya en nuestro canal, hablando de un tema que ha generado muchísima controversia y ha sido catalogado en la Argentina como un escándalo internacional. La eh, información que ha salido acerca del envío de armamento y material antidisturbios por parte del gobierno de Mauricio Macri al gobierno de facto de Yanine Áñez. ¿Cómo has visto esto? ¿Ya había ese análisis después de toda la información que se tenía desde el año 2019? Se le ha caído la careta a, a Mauricio Macri por sus mentiras. Él trató de mentir de que su gobierno no envió justamente armamento letal para reprimir a los manifestantes justamente, justamente después del golpe de Estado contra Evo Morales. Incluso, me decir que no hubo golpe, es decir, es parte de toda una retórica que uno sabe que está realmente implementada y nada muy fino. Bueno, sí teniendo confirmaciones de que en realidad sí hubo tal... Eh, en Río, tanto ya se dice el ministro de Justicia argentino está haciendo una investigación en ese sí, Realmente hubo, en sus palabras, contrabando agravado en el sentido de armas. También comentarle a la audiencia de Avia yala que no solamente Argentina está metida en este tema, sino que también lo estuvo en su momento Ecuador a través del de presidente Lenín Moreno. Lo fundamental es lo que está diciendo en las redes sociales el ex presidente Evo Morales y sus palabras son de que esto es una innegable reedición del Plan Cómbor, es decir, el Plan Cómbor para aquellos jóvenes que nos están escuchando, una operación que se eliminó a lo que se llamaba su que la entonces se terminó todo aquel que no de Una amenaza para el Estado. Y hay una coordinación entre los gobiernos de la los ejércitos de la y los gobiernos de información tan Así que eh, eh, se ponían presos a, a un boliviano que capturaban en la Argentina, lo mandaban de vuelta a Bolivia para ser torturado asesinado y después desaparecido, así sistemáticamente con varios países de eso. Bueno, hoy, como dice justamente el expresidente Evo, y como dice también el presidente Correa, supongo que hay un plan cóndor nuevo, un plan cóndor nuevo, pero, en donde si no se realizan este tipo de asesinatos y desapariciones de los años 70, los asesinatos a nivel político ocurren con un el método que les llaman el law fair, es decir, es la guerra jurídica, es exterminar jurídicamente a los líderes progresistas que han permitido mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, tales como Evo, tales como Lucha como Dilma, como Correa. Y en ese sentido, ahora esto que está pasando es todo esto que está saliendo a, a la superficie en la Argentina, es decir, a los Estados Unidos el de Macri apoyando a los de la ciudadanía de España y de la ciudadanía. Y esto se viene dando no solamente con Argentina y varios países, sino como este testigos de los años 80 y los momento de la están con, de alguna forma, como dice el ex presidente Morales, sigue con una nueva versión, pero sigue la siguiente y siguen los gobiernos de derecha, los gobiernos que eh, de alguna forma, que promueven el neoliberalismo para aplastar, acabar, exterminar toda posible rebelión o todo posible síntoma de protesta, como todo ocurriendo también en Colombia, que están haciendo exactamente lo mismo. Hay que, por supuesto, evaluar y tomar en cuenta todos estos Aspectos que uno ya va eh, entrelazando y dándose cuenta de cómo es que se ha ido articulando. El tema del inicio del 2019, del decir que lo que existió después de las elecciones fue, fue un fraude que después obviamente se desmontó, ¿fue el inicio de todo este proceso que intentaba llegar al golpe de Estado, Jorge? Hay una organización en Washington que se llama CIPER, Center for Economic and Policy Research, por sus siglas en inglés, en donde hizo un estudio, pero realmente súper detallado, que incluso tomó como hecho cierto, comprobado, el New York Times se lo publicó, en donde documentó de que no existió tal cosa como un fraude, sino que justamente desmontó la versión de la OEA y de Luis Almagro, es decir, no solamente no hubo fraude, sino que encima sin hubo un golpe de Estado, y también curiosamente para toda la audiencia boliviana y toda la audiencia que nos está viendo, es que eh, en la Bolsa de Valores de Nueva York, la compañía de automóviles Tesla, que es una porque funciona en la compañía de siendo boliviana, la mayor reserva de litio del mundo, las acciones en la bolsa de Nueva York, inmediatamente que le dan el golpe al presidente Morales, se realmente lanzan y ganan enorme cantidad de valor. ¿Cómo está relacionado los intereses económicos de compañías estadounidenses con el golpe? Este, ¿Cómo el Una cosa, déjame comentarte, porque me parece interesante tratando de traer perspectiva a este tema para que nuestra audiencia lo vea a nivel regional. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en las Naciones Unidas en el año 2019, en la Asamblea General 5 de en el mes de septiembre, y habló un presidente Donald Trump en ese año. Y te veo lo que dijo actualmente, dice, en el hemisferio occidental estamos decididos a mantener nuestra independencia de la inclusión de potencias extranjeras expansionistas. Mencionado se refería a Rusia y China. Y Continúo diciendo: ha sido la política formal de nuestro país desde la presidencia de James Monroe, eso es en 19, 1817 a 1925, que rechazamos la interferencia de naciones extranjeras en este ministerio y en nuestros asuntos. Y continúo para dar la idea. ¿sí? Nada menos que John Bolton, el asesor de seguridad nacional, y él dijo en una conferencia en Ucrania, en palabras textuales, dijo: Hoy orgullosamente proclamamos para que todos nos escuchen la doctrina Monroe, está vivita y coreana. La doctrina Monroe quiere decir en inglés, America for the America, traducido en español, en Estados Unidos se llama América al continente americano y Americans a los Estados Lo que estaba diciendo es que la doctrina Monroe es el continente americano para los Estados Unidos. El Condor pasa a ser un aspecto de la historia de la doctrina Monroe en donde Estados Unidos no permite, no permite que ninguna alternativa a gobiernos que no los ve como amigos o que no los domina progreso. Y en ese contexto ocurre entonces el golpe de Estado contra Evo Morales, ocurre la descalificación de Lula, de Dilma, de Correa. Es decir, de alguna forma, el mismo presidente Trump en las Naciones Unidas decía está orgulloso de su perspectiva y decía, yo estoy está inscrito y la Asamblea la doctrina morosa. Es decir, esto le da una perspectiva de en qué contexto funciona la justicia. Jorge, qué interesante. Y por supuesto, este tipo de análisis van a continuar en tu programa acá en Aviala la Televisión. Porque mira, estamos ya a casi dos años de lo ocurrido el 2019 en las elecciones y la Organización de Estados Americanos hasta ahora no ha presentado el informe oficial del supuesto fraude que denunció y que causó tanto problema en el país, que se quemen eh, varios tribunales departamentales, que se genere tanta violencia en nuestro país, no lo ha presentado. Y por supuesto, según este análisis, por supuesto, es parte del trabajo y la estrategia que se tuvo para llegar a ese objetivo. Jorge, quiero agradecerte un abrazo, bienvenido una vez más a Via Iala y continuaremos con este tipo de contactos. Muchísimas gracias. Es un poder estar contribuyendo con ustedes. Muchísimas gracias. Era Jorge Gestoso, periodista uruguayo, de gran trayectoria a nivel internacional, que ya es parte de nuestra familia y va a ser parte también de cada uno de ustedes en sus hogares con el programa de análisis internacional que él va a realizar. Tenemos...